Eh, apoyamos y, y, y entendemos que la posición asumida por FEDOMO es una posición correcta. Esto no es un asunto de partido político, esto es un asunto de la institucionalidad y eso es lo que nosotros como, como ciudadanos, como presidente de nuestro partido, pero más como ciudadanos de San Francisco de Macorís, estamos defendiendo. Entendemos que tal y como manifestó la alcaldesa de Salcedo, eh, por cierta debilidad que pueda tener una ley determinada, no es proclive para que por pues, las pasiones políticas se den casos como estos de suspender un alcalde cuando no tiene nada que ver el motivo de la suspensión con lo que es el ejercicio de sus funciones como alcalde. De manera que nosotros nos adherimos y apoyamos la posición de FEDOMO y de otras instituciones eh, que han manifestado su respaldo eh, a la institucionalidad, no el alcalde en particular, a la institucionalidad que representa la alcaldía de San Francisco de Macorís y todos los municipios del país you <laughs>